Mire manda este jale no es para pinches operadorcitos manos limpias se me cayó el pinche tornillo mire tengan cuidado este siempre que, que quiten la tapa Pongan su, su pinche botecito ahí de, de agua de lo que sea para que no sea el cagadero aquí del, en el rin. Ya peor el pinche patrón, el peor, ya va peor Ya cuando quiten la tapa también, pues quiten el empaque. Va, también hay que asegurarse que haga poquita gasolina o algo para limpiar la base. En caso bueno, la a la casa, que vamos siempre que vayan a comprar refacciones hay que corroborar de que sean las que uno pidió que sean igual y en este caso hay masas que son de 6 agujeros y otras que son de 5 vemos que si queda posteriormente se le quita la tapita y se rellena se rellena el aceite y nos esperamos unos 10 minutos a que baje y se vuelve a rellenar hasta aquí está la marca, que donde dice full la fusión del aceite es lubricar el balero. Puede ser aceite o grasa Es igual La función es lubricar el balero. ¿Por qué? Porque si no lo sabían El peso de todo automóvil, de todo vehículo Se suspende en los baleros. Por pues si no lo sabían, ¿verdad? No en las bolsas de aire, como muchos creen Este... Entonces, ¿qué pasa cuando se calienta el valero? Cuando no tiene aceite o bajo nivel de aceite Se reseca Y se desgrana, se funde lo que le estaba comentando en uno de los videos pasados por eso hay que ponerse bien bien al tiro en ese lado de banda porque pues luego les pasa eso en la carretera y es un pinche gorro y peor cuando más cargado aquí lo primero que vamos a hacer ¿no? vamos a siliconar la base de la tapa ahorita va a ser una, una, una capa delgada y lo vamos a dejar secar Ahorita le dejamos caer la otra tapa, la otra, la otra capa. Bueno, ya que medio seco, se deja caer otro tantito de silicón. Digo, puede ser este silicón que yo no lo conocía, o el rojo, porque el rojo, por lo regular, es, es el diseñado para estas temperaturas. Y luego con estos pinches calderones de acá, pues, para qué quieren Empaque. se le pone otro leve silicón a lo que es el empaque y ya se puede hacer. acuérdense que por, por ejemplo así en, en tornillos en tuercas que sean que para un solo propósito se aprietan de manera intercalada o sea no, no se aprieten así en orden como el reloj se aprieten de manera intercalada a donde topen y un cuartito un cuartito de vuelta de fuerza para que no, el tornillo no, es que no se vaya a barrer 85W 140 Gear Oil o sea aceite para engranes o algo así Ya. Ah, pendejo, falta el cielo de arriba <risa> Pónganse bien riatas Hasta donde dice full Ahí mero Y lo vamos a esperar Porque anoche me dijeron eso Yo anoche pregunté de cómo hacer este jale Porque yo nunca lo había hecho Anoche pregunté, me dijeron le rellenas hasta full y te esperas un rato Pon la tapita para que no, vaya, no se vaya a meter alguna araña así como esa ¿Quién era tu madre? Ahí la dejamos Nos aguantamos un rato Y ya que baje el nivel, mientras le voy a cortar ah, ese pinche camarógrafo perro que traigo